Dentro de una panadería esta carnicita, la conchaca, una? Y esta calentita la comida Hay de todos los tipos de pan Quiero enseñar la panadería Todos los tipos diferentes de pan que hay Sabores, salados, dulces Y huele riquísimo Lástima que el olor no pueda pasarse a través de la cámara. Aquí esta panadería está en Tokio, en la zona de Nakano Broadway. Y que nos encontramos unos tacos al pastor. Estamos comiendo unos tacos al pastor. Unos Aquí eh, cerca del parque bueno en Tokio es como hay como un tianguis gigante.